Para continuar con el desarrollo de nuestro tema, vamos a crear dos archivos básicos que son los primeros que necesitamos tener para que el CMS de Wordpress detecte nuestro tema. Para ver eso vamos a ir a apariencia y en apariencia vamos a notar los tres temas que vienen por defectos en esta versión de Wordpress. El que está activado en este momento se llama 2014. Si vamos ahora a visitar la página principal del sitio... Vemos cómo es el diseño de, de esta plantilla. Lo que necesitamos nosotros es crear nuestro propio tema desde cero. Para ello vamos a necesitar dos archivos básicos, es decir, al principio, para que WordPress detecte que estamos creando un nuevo tema y poder activarlo y así ver los cambios que vamos a realizar. Vamos a cerrar esta ventana, vamos a ir a nuestro htdocs, nuestro servidor local. Dentro de este tenemos la carpeta WordPress y todos los archivos que hacen funcionar al CMS la carpeta content es la que contiene generalmente si ingresamos la carpeta lenguajes almacena las traducciones tanto de los plugins como de los temas la carpeta plugins almacena todos los plugins que tenemos descargados e instalados en el CMS y la carpeta temas es donde almacena todos los temas del CMS si ingresamos vemos los tres temas que vienen descargados por defecto con WordPress y para nosotros poder crear nuestro tema vamos a necesitar crear una carpeta para hacer esto yo voy a abrir mi editor de texto estoy utilizando en este momento el sublime text y lo que voy a hacer es arrastrar la carpeta temes para crear un nuevo proyecto una vez que ya tengo la carpeta temes como un proyecto dentro de mi editor lo voy a abrir y como yo voy a crear un nuevo tema lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta entonces hago clic derecho NewsFold y le voy a poner como nombre WordPress. Dentro de este vamos a necesitar crear dos archivos, uno que se llama style.css y otro index.php. Si volvemos nuevamente a nuestro navegador y vamos a temas, en este momento hay tres temas que se pueden activar. Pero si vamos en la parte de abajo, ya WordPress ha detectado que hay una nueva carpeta llamada WordPress, que es la que acabamos de crear, pero que le faltan archivos para que el sistema lo pueda activar. Entonces, vamos a crear estos archivos. El primero es el archivo CSS. Lo guardamos con el nombre de style.css. Es muy importante guardarlo con este nombre para que WordPress lo detecte si le ponemos styles con ese al final generalmente no lo va a detectar o le ponemos otro nombre es muy importante nombrarlo así una vez hecho esto lo guardamos y dentro de este vamos a crear algunos comentarios para darle información al sistema de wordpress pero vamos a ir a nuestro navegador yo tengo abierto en una pestaña la documentación de codex.wordpress.org en la parte de desarrollo de temas y aquí nos da algunos eh, datos sobre los comentarios que podemos agregar como vemos hay muchos pero yo voy a copiar esto y lo vamos a pegar aquí Esto, esta parte lo que indica es el nombre del tema aquí le vamos a colocar el nombre de nuestro tema en este caso yo le voy a poner wordpress esto le brinda un poco de información al sistema nada más podemos borrar parte del contenido no es necesario poner todo por ejemplo las etiquetas, vamos a eliminar las licencias vamos a dejar la url todo esto ustedes pueden agregar más información si quieren o pueden hacerlo como yo la url donde está el tema quienes lo desarrollaron la página del autor, en este caso vamos a poner la cuenta de Twitter y una pequeña descripción sobre el tema vamos a decirle tema para el curso del desarrollo de template en Wordpress una pequeña descripción y aquí la versión vamos a dejarle 1.0 ahora si guardamos esto ya tenemos el primer archivo dentro de la carpeta Wordpress llamado style.css con un poco de información el siguiente archivo ya para finalizar es crear un index.php que va a ser el, el primer archivo que ejecute cuando llamemos a localhost, es decir a la página principal que es index.php. Entonces creamos un nuevo archivo, lo guardamos como el nombre index.php y listo. Por el momento no le vamos a agregar nada de contenido. Ya con estos dos archivos, es decir, con el style.css y la información, y además el index.php, ya podemos activar este tema. Y si vamos a nuestro navegador, volvemos al administrador de WordPress. Vamos a actualizar y ahora sí efectivamente ven que aquí ya me detecta un cuarto tema, es decir, 1, 2, 3 y 4. Si vemos en detalles, vemos que aquí está la información que le hayamos agregado dentro del style, es decir, del punto .css como el título, la versión, el autor y una descripción. Una vez hecho esto ya podemos activar este tema. Presionamos a activar y efectivamente se encuentra activado el tema que acabamos de crear. Y si vamos ahora a Wordpress, vemos que en la página principal no nos muestra nada. Pero esto es así porque, si volvemos nuevamente a nuestro editor, el archivo que está ejecutando en este momento es el index.php. Y como está vacío, también en el navegador lo muestra vacío. Y aquí es donde ya comenzaremos en el siguiente video a maquetar nuestro sitio. Pero para ver que esto está funcionando, vamos a agregar una etiqueta de párrafo. Y le vamos a decir, hola, soy el index. Y ahora si sí, volvemos al navegador, actualizamos y efectivamente vemos que se está ejecutando ese archivo.